Padre Ramón Alejo de la Cruz, que si no decimos que yo, es el padre... Yo creo Mont... que te faltó ¿Eh? algún apellido, porque recuérdate eh? que si no es correcto no lo debe presentar. Ok, el segundo. ¿Qué? Padre, <risa> un no, saludo. Buenos pues, bueno días, feliz Navidad. Gracias, felicidades, buenos días a este pueblo de San Francisco y a toda la zona donde llega Telenor. Aquí estamos de nuevo compartiendo esta experiencia... Podemos decir felicidad, felicidad. Sí, sí, Felicidad. Le decía a la gente ayer, felicidad, y lo aclaro, felicidad, si no, dándole felicidad. <risa> sí, tanto Nelly como nosotros, padre, de verdad sí, que contentísimo de poder compartir con usted, sobre todo un día como hoy, iniciando la semana y ya dos días de haber eh, celebrado el día de la nochebuena y a días de ver partir este año 2021, porque nosotros pues... Seguimos pidiéndole a Dios para que nos permita ver la llegada de este año 2021, 22. Padre, la intención de nosotros, pues, compartir con usted, invitarlo a, este, a esta parte del programa, es precisamente eh, para oír su opinión con respecto a este tema que desde hace unos meses, pues, ha estado en el tapete y continúa en el tapete con respecto a la lucha anticorrupción que ha estado llevando el Ministerio Público en la República Dominicana. Y nos gustaría oír esa opinión suya que ha sido siempre también eh, alguien que ha llevado la voz cantante con respecto a esa situación en la República Dominicana. ¿Su opinión para con respecto a este tema? Sí, yo creo que están soplando algunos vientos que nos orientan hacia la esperanza eh, y ojalá que eso se mantenga y que puedan vencer los vientos contrarios, ah, porque hay vientos contrarios que quieren pararlo todo. Eh, yo creo que ya es tiempo de que la República Dominicana se empiecen a poner los puntos sobre ahí. Eh, y eso de la corrupción es el mal, eh, un mal de fondo, un mal de origen aquí en República Dominicana, eh, que cada todo el que llega a, a ocupar un puentecito se cree dueño y señor y que puede no administrar, no administrar, porque a eso que te venía a administrar, sino que vamos a bien y todos lo sabemos que la palabra más clara es a robar eso tiene algún día que pararse, y ojalá sea ahora, ojalá que... Se ahora siente que, un precedente. Sí, si tiene que ser un precedente en torno a eso, que diga, basta ya, como dice una canción por ahí en un Humano País, llegó el comandante y mandó a parar, tiene que llegar el comandante y decir, ya, basta ya, y yo creo que podemos. Y no es una cuestión nueva en, en la historia de la humanidad, al país, tú coges por ejemplo a, a Canadá, y tú buscas la historia de Canadá, y 70, o 80 años atrás, es un desastre, era un desorden. Pero llegó, un, llegó uno que dijo, hay que parar esto. Y lo pararon. Y ahí tenemos eh, eh, algo nuevo y algo diferente, por lo menos eh, eh, eh, que nos ayuda a caminar hacia adelante. Es cuestión de que aparezca no un hombre, pero sí un equipo de hombres. Porque tampoco un hombre va a parar eso. Es cierto. Pero yo creo que en República Dominicana hay hombres y mujeres que realmente <coughs> podemos hacer algo nuevo con la suma de voluntades claro Pero cuando usted dice por lo menos utilizamos esa frase por lo incrédulo y por las veces que nosotros hemos sido engañados para no decir que confiamos que realmente se está haciendo un trabajo eh, arduo con respecto a la corrupción bueno es que tú coges la historia dominicana eh, vamos a poner a partir de, de, de balaguer porque en trujillo todos sabemos lo que hubo ahí Hubo una corrupción, pero una corrupción de un grupito que eran dueños y señores, y él, no era un país, sino una finca, una finca de un hombre, y que tenía sus capataz y cada capataz también hacía lo que quería. Pero vamos a poner a partir de, de lo que hablamos de que de democracia. ¿eh? Que m, la mayoría del tiempo no ha sido democracia, ha sido dita, aunque no dictadura, pero dita blanda, pero al final de cuentas, un grupito que, que se han adueñado de todo. Eh, luchamos 12 años de Balaguer, peleamos. La juventud de mi tiempo, ¿cuántos riesgos tomamos? ¿Cuántas carreras tuvimos que dar? ¿Cuántos, ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas veces tuvimos que dormir en los montes escondiéndonos? Salimos de Balaguer y cantamos y cogimos escoba, yo recuerdo con escoba que barrimos, salió Balaguer, vino lo otro, ¿qué pasó? Lo mismo. Lo mismo. Salimos de eso que vino. Volvió Balaguer, salimos de Balaguer, volvió, eh, eh, vino Leonel con su grupo y Casey, ¿qué pasó? Todo lo mismo, todo lo mismo, Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, lo de Danilo Medina, ahí se llegó ya al colmo de los colmos. Pero eh, eh, el pueblo pasó siempre de un estado a otro. Cambiamos de, de, de, de burro, cambiamos de aparejo, pero no de burro. Seguimos lo mismo. Yo creo que tiene que llegar un momento que se cortó esto, hasta aquí llegó, se paró esto. ¿Cree el padre Moncho que llegó ese momento de que eso se pueda cortar? Todavía no, todavía no. Se está iniciando es hacer, un proceso. Pero se ha iniciado Las señales, un proceso. Hay señales, padre, que se están dando. Hay, se señales, ha eso, hay señales de que es posible algo nuevo. ¿Llegamos? No. Porque también tenemos que entender que en comportamiento humano no se dan brinco sino proceso, es un proceso. Yo lo que ahora creo que se está aportando algo para un proceso de algo diferente, de algo nuevo. Y, y se está viendo. Eso es lo que queremos. No, no, no, no, no. Estamos, yo creo que todavía estamos lejos. No estamos ni siquiera cerca pero yo creo que sí se ha iniciado un proceso. Entonces entiende el padre Moncho que hay que identificarse con ese proceso que usted entiende que se ha iniciado para que realmente pueda ser fuerte en el futuro. Yo digo es? sí y no. O sea, ¿cuál es el rol de la ciudadanía? Por eso digo sí y no, porque si le dejamos esto solo a, a, a, a, un, a un gobierno, vamos a decirle gobierno, no a un estado, sino a un gobierno a lo, a lo que están gobernando, y el pueblo no sigue asumiendo, pero el pueblo hasta ahora ha asumido por eso yo digo, ¿qué fue la Marcha Verde? La Marcha Verde fue un despertar, un decir a la gente, podemos. y aportar. Es, ese es el resultado, padre. De, de, pero de, claro. Yo vi al padre Moncho en Cotuí, en la Marcha Verde. Lo vi también no, en, yo casi en, en La toda. Vega. Lo vi en Santiago, <coughs> que fue en las que sí, pude participar. Sí, en Asua. En Asua no fui, pero... Yo fui a, casi a todas. Y a la que no pude ir porque estaba afuera en una... Eh, pero la Plaza de la Bandera, por ejemplo no era posible sin la Marcha Verde. Y la Marcha Verde no era posible sin una toma de conciencia del pueblo que empezó a asumir. Mira, una de las reuniones antes de, la, de empezar la primera Marcha Verde se hizo aquí, eh, en una parroquia aquí en San Francisco de Macorís, en la que yo estaba, eh, y vinieron a reunirse con, con el grupo Heider Cámara y nos reunimos. Y yo recuerdo que le, yo fui que le pregunté cuál es la perspectiva que se tiene en asistencia para esa, para esa convocatoria. Y me contestaron, padre, nosotros esperamos de 4 a 5 mil personas eh, para empezar. Pero eso va a ir creciendo, padre, no se preocupen, no se preocupen ustedes que eso va a ir creciendo. Y así fue. Cuando fuimos a la primera marcha verde, si ustedes recuerdan que la concentración terminó en el Parque Independencia, llevaron una amplificación para 4 o 5 mil personas. ¿Qué ocurrió? Oye, eso fue... Yo me fui antes de él porque no sabía nada. Era un mar. De Era un mar de gente. gente. Ah, esa marcha verde fue el resultado de que de una toma de conciencia que el pueblo llevaba en un, todo un proceso, de decir basta ya, los pueblos se cansan. Entonces, padre, cuando usted dice que hay que identificarse, cuando yo le pregunto si hay que identificarse con ese proceso que vamos a asumir que inició, porque usted dice sí y no. Hay que identificarse porque es un paso que se ha dado, no en cuanto a decir, ya llegamos, cuidadito, eso es peligroso, mm. de creer que hemos llegado, no, ahora, no, no, no, no, no no no hemos llegado, pero sí arrancamos. Y hay que mantenerse vigilante si, siempre. Si en una carrera yo arranco bien y porque veo que voy bien bajo la marcha, se descuida. me van a rebasar. Fracasé. Padre, ¿cree usted que este, estas personas que están siendo eh, sometidas a la justicia devolverán el dinero al pueblo? Yo creo que han devuelto. Yeah. Eh, se dice por ahí que se han recuperado más de 1.500 millones de pesos y en bienes, hay muchos bienes que están incautados. Ahora, el, el CIE, impulsemos eso, qué bien. El es, no pensemos que ya con eso cumplieron. No, no, no, yo creo que aquí tiene que haber gente preso. ¿Usted cree que se llegará hasta Danilo Medina? Se debe llegar, y más que Danilo Medina también, y más allá de Danilo Medina, porque el único que robaron aquí no fue el grupo de Danilo, no. y tienen que caer también, tienen que caer, y aquí hay que insistir. ¿Cómo así más, que, más de Danilo? Hay más de Danilo. Hay o sea, otro. de que vamos a despejar estas incógnitas. Sí, sí, eh. Lo vamos a dejar en Danilo Medina. Detrás de Danilo Medina habían otro. Habían otros. Ah, pero claro, eh, tanto en tiempo, en tiempo como intenciones. Eso no es solo Danilo Medina que está ahí. Hay, hay gente que ahora se la quieren, se quieren dar de santo y que son eh, eh, eh, proyectos de liberación, y, pero que todos sabemos lo que han hecho. Oye, la corrupción es la cosa más fácil de determinar. Oye, ¿y ustedes, yo tengo ya, voy a cumplir 40 años en, este, en el 2022 de vida sacerdotal. Yo he trabajado en río San Juan, en Pallita, en Cabrera, en Villa Arriba, en Pimentel, en Cuba, en el barrio 24 de Abril, en el barrio Barri, todos son, son suena pobre. Si yo ahora mismo aparezco con 10 millones de pesos, investiguenme que me que robé. No puedo, no puedo ahora yo aparezco con 200 mil o 300 mil pesos y decir sí, pues pudo en 40 años economizarse esa esa bobería pero yo no puedo en esos lugares que he, que he trabajado tener 20, 30, 40, Exibir 50 esos. millones por algún lado lo, lo saqué pero, vale, ninguno de, lo, de los funcionarios <risa> han trabajado en lugares como ese por eso mismo pero no han trabajado pero hablar de, de tener eh, 5 mil millones, 10 mil millones que 400 millones eh, que... Un profesor, un profesor que no ha sido más que profesor y después pasa a ser, por ejemplo, eh, eh, diputado y te habla de, de 2 mil millones, 3 mil millones, como yo habla de, de, de 50 pesos. Oiga, por algún lado está, búsquenlo, que eso es fácil de encontrar. Si quieren encontrar la corrupción, la atrás el dinero. Entonces, padre, yo entiendo que hay que identificarse con ese proceso que ya inició. Reiterando que lo que no se puede uno es descuidar. Descuidar. Eh, ...ni de creer que llegamos... ...no, ahora es que falta Mambo... ...como dice... ...ahora es que falta pelota... ...me perdonan... Pues. Sí, porque vamos a llegar hasta ahí para... ...Ariel no ha llegado... ...pero vamos a llegar hasta ahí nosotros... ...en esa parte de la pelota... ...Padre... ...las expectativas para este año... ...2022... ...en sentido general para la República Dominicana... ...claro está sin dejar a un lado... ...este proceso... ...que vamos a cambiar el tema... ...este proceso que se ha iniciado ya... ...anticorrupción... Eh, ...en la República Dominicana... ...yo la veo buena... ¿Y sabe por qué la veo buena? Porque yo siento que hay una juventud que se está empoderando. Y aquí justamente lo que hace falta es que la juventud se empodere. Y la veo buena porque hay un, un desafío que muchos jóvenes lo están aceptando. No que tenemos ya una juventud comprometida, no, hace falta más, pero hay que empezar. Y toda la cuenta empieza por qué, por uno. Todo lo empieza a... No, como documento de pueblo, a ver, juzgar y actuar. Ver, ver, juzgar y actuar, sí. Entonces, yo creo que lo principal es que el pueblo empiece a empoderarse, a entender que el problema es del pueblo. Y que entonces llega un momento, y creo que se ha iniciado, y que ese desafío está ahí, de que entendamos que los funcionarios son empleados de nosotros. Porque soy yo que le pago a un funcionario. Claro. Y, y que así mismo, padre, lo asimilen ellos y lo entiendan. Claro, Deben ser los primeros. Pero hay que hacérselo entender. Porque no es, <risa> no es que ellos lo entiendan. Por sí mismo. nadie va... El que está encaramado arriba. Entonces pues Yo creo que ahora mismo que salimos del Adviento de Navidad, ¿qué es lo que dicen los profetas? Que los valles suban y las montañas bajen. Y que se pongan a una. Entonces, ahí es el proyecto de Dios pues, pero los valles van a bajar por sí solos la digo perdón las montañas van a bajar por sí solos yo creo que no que hay que empezar desde abajo los valles a darle martillazo para destruir bases no para hacer la maldad no no no para destruir no para no, en torno a la, a la envidia no en para, buen dominicano si no baja hay que bajarlo hay que bajarlo <risa> sí pero no bajarlo porque si lo bajo por envidia, lo que quiero es bajar va para subirme yo. Sí. Quítate tú para ponerme yo. Entonces eso no tiene ninguna gracia. Eso es lo que hemos venido haciendo cada cuatro años. Quítate tú para ponerme yo. Eso no es. Es Baja tú para subir yo. Con y un proyecto entonces, de nación. Con un proyecto de nación. Claro. Sentirnos pueblo. Y entender que somos hermanos. Llamados a construir una sociedad de hermanos. Entonces yo creo que eso hay una visión diferente, sobre todo en la juventud, para decir, basta ya. O sea, vamos bien, vamos. Yo creo que sí, eh, no estamos bien, pero vamos bien. <risa> <risa> bueno, atención, eso lo dijo el padre Moncho, no estamos bien, pero vamos bien, y eso es bueno. Eso es, no, es que también es, hay que tener una, siempre un espíritu el, positivo. El, el optimismo. El optimismo. Sí, eso es lo principal, es optimismo y pensar que sí podemos, sí podemos. Si sí podemos. Si el país va bien, eh, digo, si, si como van los gigantes, va el país, vamos bien. Padre. Eh, <risa> Mira eh, cómo se puso el padre Moncho. Sí. No, no, ya, no, El padre Moncho ha ido cediendo. No, yo soy un liceíta eh, gigante. Ah, pero por eso fue que abrió los ojos. Eh, un sí. un liceíta gigante. <risa> no, yo soy un liceíta, liceíta, pero eh, no tengo nada contra los gigantes. Si ganan los gigantes, celebro. <risa> no, yo también. Sea, el padre no tiene enemigos. Eh, no, o sea. no, no. El sí, padre Moncho es un liceíta gigante. Sí. Padre, gracias por compartir con nosotros. Dele, a nivel deportivo, a veces de la de mitad vale, papá. El padre es un fiel seguidor de los tigres del Licey y siempre se ha mantenido coherente con esa posición, igual que nuestro querido amigo el doctor Johnny Peralta. Yo no, no creo que hayan dos fanáticos más fieles del Licey como el padre Moncho. Ay, hoy bien. me integro ahora. hoy si Dios quiere hoy voy al estadio, que no, pasé la temporada sufriendo la temporada, que no pude ir ningún de juego, no debía, Ay, yo que sufra, eh, que me dijeron que no, no, no <risa> pero ah, no, no, no, yo, sí si, yo, yo, yo me, mira, mira cómo soy tan sencillo se aunque le ganen los gigantes a las águilas me conformo <risa> Así que vamos a ver al padre Moncho hoy ahí, ¿verdad? En los palcos bajos del Estadio mm -hmm. Julián Javier disfrutando de ese juego. Tranquilo. Pero con mi gorra del liceo, eso sí. sí. ¿Eh? No, pues la coherencia ante todo. ¿no? Con mi gorra del liceo. Padre, gracias por estar. Se corre su riesgo. Ramón Alejo de la Cruz, cariñosamente el padre Moncho compartió con nosotros en el día de hoy en esta entrevista VIP de Contacto Diario.